Hermoso conjunto de falda y blusita con vuelo espectacular para una niña de 2 años. Aquí se muestra el patrón del, del conjunto de la blusita previamente cortada la tela y de la falda. Este es el vuelo de la pecherita. Aquí se muestran las medidas. Pon pausa al video y no anotas en una hoja de papel las medidas y te quedará exacto. Vamos a pasar costura en esta parte. Y en esta parte vamos a colocar un refuerzo cortado al sesgo y lo colocamos de esta manera y pasamos costura luego de doblar así pasamos costura lista ya colocamos la manga y le pasamos costura a los laterales y le pasamos a verlo todo el orillo para luego doblar para pasar costura recta ahora vamos a colocar el vuelo, la medida se encuentra en el patrón pasamos costura en esta parte y overlo en todo el orillo y vamos a colocar el vuelo de esta manera fíjense bien abrimos y lo colocamos de esta manera, fíjese pasamos costura por todo alrededor y así nos queda en esta parte vamos a colocar una elástica y en 48 centímetros hacemos un pequeño nudo y la colocamos de esta manera sin pisar la elástica por todo alrededor y en la parte de abajo también así nos queda este precioso top muy fácil de realizar espero que ustedes también lo puedan hacer vamos a colocar un tirante en el patrón se encuentra la medida de 6 a 27 centímetros doblamos pasamos costura y lo colocamos de esta, en esta parte ya le pasamos costura al tirante, ahora medimos la cuarta parte y lo colocamos en el mismo tamaño del otro. Fijamos con alfileres para que no se nos mueva y pasamos costura y listo. Precioso este toque. nos queda de esta manera. Muy fácil de realizar. Ahora vamos a hacerle la faldita. El rectángulo se encuentran las medidas en el patrón el forro y la tela de tul pasamos costura a los laterales en esta parte y en esta parte listo y verlo en todos los orillos nos queda de esta manera también vamos a pasar costura recta para luego arruchar y unir los dos pasamos costura ya lista las dos faldas por la falda de arriba vamos a hacer una pretina en el patrón se encuentran las medidas pasamos costura en esta parte doblamos colocamos la elástica pasamos costura en la elástica también y la colocamos sin apretar la elástica Nos queda así muy hermosa vamos a colocársela a la parte ya este proyecto ya está casi listo fácil de realizar lo colocamos de esta manera y cosemos sin pisar la elástica todo alrededor y nos queda así de hermoso este proyecto espero que a ustedes también les guste y nos vemos en los próximos proyectos